Otro de los aspectos que podemos eh, abordar para poder cambiar eh, la visualización y uh -huh. cambiar la configuración del aspecto de nuestra imagen es eh, la activación y desactivación de sombras. Eh, podemos agregar aspecto de sombras a la escena de nuestro modelo desde eh, el icono de visualización en la barra lateral derecha. Si nos fijamos... Junto a las demás opciones de visualización de planos de sección, de objetos de geometría oculta, eh, tenemos específicamente un casillero para activar las sombras en la escena. Si nos fijamos en eh, rotando o girando, orbitando el modelo, eh, estas sombras pueden dar un aspecto más realístico en función del de día y la hora eh, del, de una determinada fecha del año. Por ejemplo, en este caso, eh, podemos variar con esta corredera, con este control eh, deslizable que nos ofrece la interfaz de SketchUp Web, eh, en algún sentido, eh, horario de una ubicación genérica. No estamos situando el modelo... Eh, de acuerdo con eh, parámetros de latitud y longitud y algún punto geográfico exacto, sino que es eh, a efectos de eh, mostrarnos un, una visualización de sombras en la escena y simularla a través de diferentes este, momentos del día o, o combinación de hora y de eh, fecha eh, según este eh, casillero que nos permite eh, variar y optar por diferentes estilos de sombra. Es, si bien es bastante sencillo y acotado, eh, comparado con la versión SketchUp que se instala en la computadora, eh, es una opción interesante y que sigue siendo eh, bastante usada eh, para poder eh, darle aspecto de localización al exterior en la representación de nuestro modelo. ¿sí? Otro de los elementos que nos viene bien para combinar esta activación de sombras en cuanto a la visualización es eh, justamente la aplicación de diferentes estilos visuales. Por defecto, también nos ofrece SketchUp Web estilos visuales similares a los que eh, se cargan eh, o tenemos disponible en cualquier versión de SketchUp. Desde este icono de estilos visuales que también se encuentra dos iconos por arriba del de visualización y que también está disponible desde un panel desplegable podemos cambiar aspectos diferentes para el entorno ¿sí? para darnos un aspecto de eh, graficación sobre algún tipo de textura ¿sí? podemos optar por estilo de graficación eh, dibujado a mano o con lápiz de color o con diferentes técnicas eh, de materiales la, eh, simulando diferentes eh, técnicas para graficar, eh, por supuesto en, en soporte digital con algoritmos que simulan estas técnicas, pero eh, bastante interesantes para poder explorar eh, diferentes opciones visuales. Conjuntos de colores nos ofrece también la posibilidad de aplicar visualización coloreada en un aspecto un poco más eh, artificial quizá o más de maqueta pero también mm, es interesante como eh, recurso visual para poder contar con otra variante eh, junto con estas eh, aplicaciones de estilos visuales tenemos también las posibilidades de variar las aristas eh, la variación de aristas puede ser para simular un estilo de graficación de croquis, de dibujo a mano alzada, a partir del mismo modelo que hemos hecho. Eh, si bien el SketchUp en versión web es bastante más acotado eh, que todas las opciones que tenemos disponibles con la versión que se instala del programa, eh, es bastante amplia la paleta de estilos visuales, de estilos de aristas podemos volver a usar estilos de líneas rectas y podemos volver a configurar eh, la visualización de estilos predeterminados en la que hay un horizonte, un, una línea de cielo, una línea de eh, eh, visualización eh, que en perspectiva siempre es la, la forma tradicional de, de representar el espacio tridimensional en SketchUp. Tenemos todas estas variantes que pueden ser combinadas, pueden ser eh, aplicadas unas eh, junto a otras y podemos este, hacer, eh, eh, guardar estilos visuales modificados, no con tanta variación como eh, tenemos disponible en la versión instalable, pero no deja de ser un recurso eh, bastante interesante con muchas opciones que se pueden combinar.